Hoy vamos a hacer nuestros propios botones para decorar nuestros bolsos, para botones de esos grandes que hacemos bufandas cuello y le ponemos unos botones grandes, pues lo vamos a conseguir con botellas, con el fondo de la botella de plástico, de refresco, ¿vale? La he así en liso, que también sirve, que era de esta botella, ¿eh? la he cortado y la otra era de un refresco. Rotuladores permanentes. Eh, las pinzas porque os voy a dar una opción de, de que yo hice este y para que sepáis cómo lo hice las pinzas con un trozo de tela que yo, yo tenía un trocito de estas así con calada solo voy a decir cómo lo hice pero no voy a hacer entero el tutorial una vela un pinchito de estos para la barbacoa un encendedor y esmalte de uña, cola de carpintero, porque os voy a enseñar a hacer este que hice con textura. Vale, eh, si tenéis dibujitos de alguno de lo que sea, de los dibujos que queráis, yo voy a dibujar las mariposas. Vale, en uno de estos botones y ahora vamos a empezar si queréis también podéis pintar con spray vuestros botones yo lo voy a pintar con esmalte de uña y luego lo protegeré con barniz acrílico vale o barniz normal es que queráis si lo hacéis con spray directamente no necesitáis barniz ni nada con esmalte de uña sí hay que barnizarlo después bueno pues vamos a empezar me he olvidado mencionar que tenemos que tener una plancha de, de la ropa. Yo tengo una especial para las manualidades. Bueno, la calentamos, pero que cualquier plancha sirve, porque yo antes esta plancha me servía para planchar, es que dejó de funcionar el vapor. Pero yo he hecho muchas manualidades con ella cuando estaba funcionando. Y, y esto. Entonces vamos con el calor a darle al filo, despacito con paciencia a todos los que cortemos, eso hará que nuestro filo se quede como cóncavo y mucho mejor. y si es el otro, el otro estilo de culo de botella igualmente. Primero lo ponemos así para que le dé a todo eso agua que tenía el plástico y apretamos y al final cogerá toda la curvatura. Y ya está. Y si queremos que se curve un poco, haremos así. Me salgo de cámara. Y en el mismo filo de la plancha, pasaremos el canto hasta que veamos. Que no esté raspeoso, ¿vale? Esto lo tenemos que hacer hasta que veamos que no se quede raspeoso, por un lado o por otro. Lo pasaremos hasta que toquemos y que no te que arañe. Voy a hacer una pausa. Y esta es tan lindo. pues la verdad que yo no le voy a hacer nada, simplemente pasarlo. Este, en vez de aplastarlo como he hecho esto, ¿no? lo he aplastado y se ha quedado todo recto, pues este no lo he aplastado, este simplemente lo he cortado y lo he pasado por el canto, pasándolo, no lo no aplastamos y lo dejamos recto, es para que veáis las dos opciones, podéis ponerlo de esta opción, que se quede plano, lo que es la ondulación o lo dejáis tal como viene la botella, entonces cuando lo cortéis pasáis por el filo, nada más, por el filo de la plancha, ¿vale?, para que no se vaya esa on ondulación que tiene de por sí, pero para que veáis que tiene varias opciones. A vosotros cortáis y pasáis la plancha hasta que veáis que no está por aquí, está raspeoso, pues sigo pasando, perdonad que me salga de cámara, pero, ¿eh? sigo aplastando por el filo este para que se quede forma ondulada y si no queréis que quede forma ondulada así como he hecho antes vale y lo aplastáis que no queréis que se quede ondulado cuando estamos cortando hace así de por sí entonces pasáis como lo estoy pasando yo esto lo he cortado como este. nada más que en vez de aplastarlo lo que estoy pasando por alrededor vale para que veáis que podéis tener dos formas de entonces vamos a pintar y a personalizar nuestros botones ante todo vamos a hacerle los agujeros y esto lo vamos a conseguir encendiendo una vela aquí lo hago con vela pero voy a hacer una demostración luego voy a ir a fogón de mi casa Fogón de hornilla con gas. Yo para que veáis. Bueno, no quiero perfilar. Es que si la hacéis con vela dejamos negro. Pero si no tenéis solamente plata cerámica, porque es lo que pasa últimamente. Ya todo el mundo tenemos eso. Pues lo hacéis de esta forma, con vela. Que no, pues con el fogón queda mejor. Porque mira, voy a demostrar con otro plástico cómo se rene... se pone negro. Es la misma botella de plástico para que veáis. Pero yo lo voy a hacer en el fuego. Pero que veáis que sí podemos perforar con una simple vela. Pero no os preocupéis que aunque se ponga negro no pasa nada. Vamos a pintar ¿Eh? y perforamos, ¿veis? Podéis hacer la, como lo queréis más grande, ¿ves? es que lo pone negro. Entonces esto lo vamos a hacer aquí y aquí. Yo lo voy a hacer con la hornilla de mi casa. Es más rápido, pero para que veáis que con esto podemos hacerlo perfectamente si no tenéis hornilla de gas, sino placa cerámica y no tenéis nada de... Yo es que tengo las dos opciones, placa cerámica y otra boquilla de gas. Por si se va la luz tener para cocinar. Entonces lo voy a hacer con gas. ¿Vale? Y así perforamos y hacemos nuestro agujero aquí. Pero yo lo voy a hacer en la unilla. Ahora nos vemos. Aquí están las perforaciones. ¿Veis? Y ahora vamos a limpiar aquí, que te este es de carbonilla de antes. Yo lo he hecho en la unilla del fuego, que es mucho más rápido pero también podéis hacer con taladro, ¿ok? Pero yo estoy dando opciones para que podáis trabajar sin cosas de herramientas. Como hice la textura de este botón? Que todavía no está terminado, ¿no? Pero para que veáis la textura. Pues lo primero que hice fue pintar. Vamos a poner otro color. Pintar la parte de atrás. Una vez que se secó, Pinté la parte de atrás, primeramente, todo, y una vez que se secó, cuando se seque el esmalte, ponéis así esto, y con cola de carpintero, cola, cola de trabajar de los niños del colegio, a ver, dejad que se seque. Esta es una demostración para que sepáis otra técnica para tener textura. Y con esto, o la de normal y corriente, cogéis un pincel, lo mojáis directamente y vais echando así, ¿vale? Mucha cola. Si el, la tela no es sintética, mejor. Si es de algodón, mucho mejor. ¿Vale? Una vez que terminéis de hacerlo por todas las partes, cogéis pinza de la ropa. Primero dejar el esmalte de atrás que se seque, vale, y lo dejáis. Y esto tenéis que dejarlo 24 horas en toda la hondura, la hondonada. Esta vamos a poner pinza y mucha cola, y ya dejarlo 24 horas que se seque. Y este es el resultado y ahora os diré cómo conseguir también esos colores y una vez que se seque y para que salgan estos colorines no simplemente rotuladores permanentes como tiene esa textura hacéis así estáis dando cuenta como tiene esa textura la tela hice así luego le pongo un poco de rosa vas mezclando y conseguí esos colores pero sin apretar siempre dejar que el rotulador resbale en la textura y eso sí cuando terminemos cortamos y lijamos con un poco de lija todo alrededor para que salga bien toda la impureza de porque se quedará muy duro y ya está ahí. Así conseguí. Y ahora meto un poco de celeste, es el color verde esmeralda que me gusta a mí mucho. Y ya está ahí. Así hemos conseguido una textura a un botón totalmente diferente a cualquiera que tú puedas encontrar en las tiendas. Yo lo veo muy lindo, hay que decir sí, que está muy bonito, pues ya sabéis cómo es. Luego otro, fue con estos stickers, a ver si os enseño, esto de aquí, entonces compré, lo puse, esta es de muestra, por eso está tan el pobre, y los puse. Antes pinté toda la parte de atrás del color que yo quisiera ¿no? y ponemos la bolita y se le ha ido totalmente el brillo. ¿Por qué? Porque si solo lo dejamos así, se va a despegar. Entonces yo le eché barniz, eché el barniz, esto es cristal, pues se queda opaco. Entonces no me importa, si yo lo que quería era tener texturas. Y ahora para terminar, he echado barniz, espero 24 horas, y ahora cojo y pinto mi bolita con pintura permanente, y consigo una textura al botón, esto es para conseguir textura, para no se quede tan simple, veis queda tan lindo, nuestros botones personalizados, se va el brillo, pero lo arreglamos pintando, podemos pintar con el martes de uñas, pero yo lo veo un poco complicado, que no te pueda salir de esta bolita, ¿no? Entonces yo lo veo más fácil. Y ahora vamos a hacer otro. Y tengo intención que me salga una mariposa. ¡Ay, qué bonito ha quedado! Otro tan lindo. Con nuestro barniz. Haciendo esta de muestra. Para que veáis que le estamos machacando. Aquí ya tenemos dos. Este tal cual, como está, es precioso. No le veo yo el ponerle más nada. Pero que si quisiéramos ponerle algo, pues yo le pondría. Pero eso ya si tenéis o no tenéis. Yo que tengo una amiga mía que tenía una, una librería y me dio de esto. El ticket de esto. A ver cuáles son los bonitos. Esto. Esto es que lo pone encima. Este es de muestra, estoy diciendo que es de muestra, pero que me va a servir para hacer un botón. Que sea de muestra. Y cogemos la punta de lo que sea o la uña mismo. Y apretamos. Normalmente con lápiz. Pero como aquí tenemos relieve. Por ejemplo, el verde, si queremos hacerle algo. Pero a mí me gusta, resulta bonito. ¿Veis? Podemos pues hacer esto al verde. Que yo de por sí en sí es bonito. Entonces a lo mejor si sí le pongo algunas estrellitas de estas que solamente son estrellitas. ¿Veis? Esto. Que solo son estrellitas que no están rellenas. Pero si sí tenéis de esto, si no, nada. Yo que tengo la suerte, pero no lo he hecho bien. Venga, bueno, da igual. No lo he hecho bien. Ya lo haré. Eso era para dar un ejemplo. ¿Veis? Que queda muy lindo. Podéis poner todo como queráis. Hay varias variedades. Yo ya no sé si eso estaba en la librería. Yo no sé si ahora habrá. Os digo que hace mucho tiempo que lo tengo. Bueno, pues mi idea es poner mariposa aquí, dibujarla con el rotulador permanente, a ver que esté seco esto. Y voy a dibujar con rotulador permanente donde está el negro. Y dibujamos una mariposa. Aquí otra. Esta cuando termine la alita no pasa nada. Nos movemos. Ponemos otra aquí. Son ideas, ¿vale? Queremos ponerle la antenita, se la ponemos. Su cuerpecito. Y ya está, yo creo que una parte con mariposa. Todo es mariposa. Yo creo que con esto es más que suficiente. Ahora ya le pondremos color. Más personalizamos, más la mariposa no sé, ponemos aquí una rayita aquí otra rayita puntito y ya le metemos colores aquí lo que vayáis a hacer lo hacéis antes porque también vamos a ponerle esmalte de uña. vale y ahora pues ya rellenamos con colores, esperamos que se seque un rotulador permanente negro porque si no vamos a mezclar los colores. ¿Vale? Mientras se nos seca el rotulador permanente, aquí he puesto mi mariposita, a este lo vamos, vamos a ver, vamos a ver, el que hemos hecho muchas pruebas. Le vamos a hacer como si tuviera Nerves, venas. Y ya está. Por todas las partes. Esto ya es vuestra imaginación. ¿Vale? Ya os dejo demostrado ahora, después de hacer todo esto, voy a dejar la estrella ahí, no le pasa nada. ¿Vale? Que podemos hacer muchas cosas con nuestro rotulador permanente y ahora nuestro el de uña. A este, pues vamos a prepararlo, por ejemplo, con el marte de uña directamente haciendo esto pequeño golpecito vale pequeño golpecito y ya está dejaremos que se seca y ahora seguiremos A este le he puesto la nervadura sigo pensando que queda más bonito sin nada quizá lo quite esto sabéis que quitándolo con alcohol salga vale este ya está terminado este también pero veis la pila opciones ahora vamos a darle el malte de uña a esto y hemos acabado Amiga, acordáis que de día así a este con pintura la mariposa lo iba a pintar con rotuladores por aquí. No. Pues al final he hecho una técnica que ahora os voy a enseñar. Verá qué cosa más linda. Y este al final he decidido que va a ser un collar. Y para hacer un collar, los agujeros tendréis que hacerlo porque vais a poner un, unos aros. Coge con un alicate y un alfiler. ¿Vale? Y quemáis y hacéis la perforación con un alfiler pero yo en este caso lo voy a hacer con mi taladro que ya lo he hecho ¿veis? que está aquí está aquí y el otro ¿dónde está? aquí no sé dónde está porque la pintura lo ha tiene que estar si este está aquí el otro tiene que estar aquí y aquí está la pintura me lo había escondido ¿veis? Para collares pues tenéis que hacerlo con un alfiler. pero si os vais a quemar, entonces tenéis que coger un alicate, quemar la punta, si lo podéis hacer en hornilla mejor, ¿vale? Quemáis y perforáis. También he hecho los pendientes, los pendientes con esa técnica y para hacer pendiente, mira, corté así, está a un lado de una botella y cogí... Y pasé, no, no acerco mucho el plástico a la vela, al fuego Solamente estoy dando calor Estoy intentando que salga calor Para redondear, si no lo redondeamos con la plancha Pero queda bien con el calor de la vela ¿Veis? Está redondeado Pongo esto más... Y ahora si quiero que salga esta ondona que tiene aquí pues la acerco un poco más. Ahí mismo, ¿veis? Ya he hecho la ondona Es acercando y dándole calor. ¿Veis la ondona no? Y ahora lo voy a hacer en el otro lado. Para hacer efecto. ¿Veis? Ya está muy parecido a este. Mira qué fácil. Y podéis hacer aquí hacer vuestro agujero con alfileo o con taladro yo ahora mismo no puedo porque no estoy en un sitio adecuado para hacerlo bueno hacéis hay un agujero vale y cogéis una argolla una argolla y un chime de esto esto tenéis que poner una argolla y esto de los pendientes vale y ya tenéis un pendiente ya le he hecho el agujero antes de pintarlo ...hacerlo lo más cerca posible del final... ...porque las argollas no son muy grandes... ...hay otras argollas que son más grandes... ...y el collar ahora os pongo... ...voy a hacer una demostración cómo se pinta... ...vamos a apagar la vela... ...ya habéis visto que podéis... ...bueno voy a encenderla que voy a ver si puedo hacer... ...como si fuera un medallón... Con... ...no hace falta que sea el fondo de la botella... ...esto es un trozo del lateral de la botella... ...también hago lo mismo... Puedo hacer cualquier cosa abstracta, que no sea uniforme el, el, el collar. No tiene por qué ser el fondo de la botella, ¿vale? Entonces a lo mejor yo quiero que me se doble por aquí, en el medio, ahí. Y ahora, se ha doblado demasiado. Bueno, tampoco queda bonito, así. Pero se ha doblado un poco más de la cuenta, pues yo le doy calor. Con el calor lo arregla No poniendo la vela El plástico encima de la vela ¿Veis? Ya lo hemos arreglado un poco más Por aquí le voy a ahondonar Ahí ¿Veis? Puede salir un medallón muy bonito ¿Veis? Un medallón, compañero de, de un pendiente De un lateral de una botella Vamos a pintar y vais a ver cómo queda ...vamos a pintar. ...voy a preparar... ...tenemos que tener un vaso de agua, si es de plástico mejor... ...y esmalte de uña... ...eso sí, vamos a seguir teniendo los esmalte de uña... ...voy a intentar ver si me sale de golpe... ...porque dependiendo de cómo esté el esmalte... ...o sale mejor o sale peor... ...voy a abrirlo todo... ...y voy a hacer una pausa... ...tenemos que tener palillos de dientes... ...vale, para retirar y hacer unos dibujos... ...vamos a ver si me sale la primera... Es una gota que tenemos que echar y se tiene que expandir. Se tiene que abrir como un círculo. Se está abriendo. Esta primera membrana que apenas la apreciáis, es la que no debemos de tocar si queremos hacer dibujo Vamos a ver si sale. Se tiene que abrir. Esa gota se tiene que abrir. Cuando no se abre, el problema de esta técnica. A ver si con esto se abre. Ese color no quiere abrir. Vamos a ver si con el blanco se abre. Nada. A intentar en este lado. Este se está abriendo. Se está expandiendo. A ver si se abre ese también. Se está abriendo. Ahí lo importante es que se abra. Vamos a echar un gote de plata. ¿Ves cómo se abre? Este también se abre. Hay que tener paciencia. A ver si se abre. voy a echar otra vez blanco a ver si se abre hay que insistir siempre la gota tiene que ser en el último gota que habéis puesto el, la, la siguiente gota tiene que estar en el medio de la última que habéis echado a ver si con este amarillo se abre bueno, no se abre no pasa nada hombre, es más preferible que se abra entonces la primera que echamos que fue la blanca es mejor no tocarla y vamos a soltarlo ahí ¿veis? un dibujo muy lindo este también, a ver si se pudiera hacer algo no se puede hacer nada porque no se ha abierto entonces, ¿veis? ya está, lo he quitado ya se ha abierto el otro vamos a seguir trabajando con el otro lo he quitado con el mismo palillo ¿veis? da cuenta, ¿no? el otro que habíamos hecho primero se va entero. Ahora este, como ya se ha hecho más grande, voy a intentar ver si sale algo. No quiero abrir. Pero quiero enseñaros cómo podéis hacer el dibujo. Aquí tenéis que intentar que se abra. Que cada gota vaya abriendo, siendo un círculo os sale perfecto pero que nunca tenéis que tocar mira este ya no se puede hacer nada así que lo voy a retirar como veis es a base de prueba es una pena porque se hace largo el tutorial para enseñaros lo que yo quiero que veáis a ver si se abre venga ábrete por favor es muy fácil yo lo hago fuera de cámara y todo me sale me pongo a, a grabar y ya no me sale. No entiendo por qué. Venga, ábrete. Eso, que tiene que hacer? Abrir. Espera que abra un poco más. A ver si se abre esa. Se está abriendo. ¿Ves? Eso es lo que tiene que hacer. Vamos a poner morado. Ya no quiere abrir. Ha abierto un poco, pero no mucho. Voy a echarle en el morado a ver si se abriera. Bueno, no se ha querido abrir pues ya he hecho gotas por otro lado, porque como no es para hacernos una uña hay que hacerlo de otra forma pero esto es para hacer nuestra decoración de nuestros botones no tiene mayor importancia, pero es que quiero enseñaros que podéis hacer dibujos podéis cogerlo tal cual como está así, podéis hacerlo pero yo quiero enseñaros que se pueden hacer unos dibujos muy lindos no cogiendo la primera membrana que fue la negra que echamos, esa nunca la debéis de tocar. La primera gota nunca la debéis de tocar. ¿Veis? Y podremos hacer unos dibujos muy lindos. Vamos a coger el medallón ese que hemos preparado. ¿Dónde está? Aquí. Tengo la mano sucia, pero es porque, ¿para qué me iba a limpiar? Se si me iba a ensuciar ahora. ¿Ves? Qué lindo queda. Y ahora pues vuelvo a hacer la misma relación de los mismos colores para que siga. O quiero que a lo mejor aquí me, que me salga amarillo. Voy a intentar quitar todo lo que haya. Dentro de pongo el mismo medallón. No pasa nada. Porque como luego voy a pintar encima de él, Para que no quede nada de esmalte. De si no, no se abre vamos a volver a poner el negro vamos a terminar el medallón se está abriendo menos más ah, se está abriendo así si se abre un poco más porque ese, ese segundo es el que podemos dibujar. El negro que hemos hecho primero, ese no podemos tocarlo con el palillo. No quiere abrir. Vamos a ver si el plata le ayuda a abrir. Sí, le está ayudando a abrir. Algunos esmaltes sí ayudan a abrir. Vamos a poner azul. Vamos a ponerle plata, a ver si abriera ese. Y vamos a ponerle blanco otra vez. Un poco de morado. No se está abriendo. Esto debería abrirse mucho más. Pero bueno. Este primero no toquéis. Podéis tocar los que están dentro. ¿Vale? La primera gota no se debe de tocar. En verdad esa gota debería de ser así de grande y luego la otra un poco más grande pero no me está saliendo y no voy a hacer una grabación tan larga pero que sale, ¿eh? que sale, os lo aseguro que sale ¿Veis? y así termináis vuestros collares, yo al final lo hice casi todo menos este que lo pinté le puse el rojo, este que fue con textura de con tela este lo voy a dejar tal cual porque me gusta tal cual como es Y este es el que he hecho en collar Que me ha quedado muy lindo Y esto es solamente coger y poner Vamos a retirar esto Esto lo dejaremos ahí Pero mirad qué bonito quedaría Sigo, sigo trabajando y hago lo mismo con este Y quedaría lindísimo Que no queréis, bueno vamos a hacer otra cosa Que no queréis moverlo, no pasa nada No tenéis que mover nada Simplemente que se abra y recogéis. No hagáis ningún dibujo. Y lo que os salga lo recogéis con el plástico. No tenéis que hacer ningún dibujo. Yo que os quería enseñar que podéis hacer dibujo Pero lo que os salga lo recogéis y punto. Este se ha abierto el primero y el segundo, como veis. Por ejemplo... Pongo un poco de amarillo ya donde quiera porque como no lo voy a mover ni a hacer dibujo pues yo digo bueno pues lo quiero por aquí para acá como no lo voy a mover ni hacer ningún dibujo solamente lo voy a recoger un poco de azul y ahora ya no lo muevo ni hago nada no y hago esto y lo recojo. ¿Veis? No hace falta que mováis. Mobile... ¿Veis? No hace falta. Tiene que expandirse. No sé por qué no se expande y fuera de cámara me han salido todos perfectos. Todos de un golpe. A lo mejor he hecho una mitad y luego la otra mitad, pero todos me han salido de golpe y ahora pues no quiere. Ya está. Yo no puedo hacer nada. Bueno, voy a hacer una pausa y os enseño cómo poner el collar. Mira, ahora está saliendo. Como está saliendo, quiero que veáis lo que es, lo que estoy diciendo. Son los círculos. Ahora me dejará por un y nos abrirá. Ah, sí. Círculos, se tienen que abrir. Y es que así cómo como podréis hacer los dibujos. ve Ahora sí Siempre hay que echar la última gota eh, La gota que teníamos antes En el medio de la otra ¿Ves? Esto es lo que yo quería que vieres pues os digo Cuando está fuera de cámara sale todo bien Cuando estoy en cámara no quiere salir nada No entiendo por qué Míralo. Abriéndose. Porque al abrirse puedo no hacer más dibujos. Vamos a ver. Voy a ayudarlo. Estoy viendo que el plata es el que ayuda a abrir. Vamos a ver. Ya no quiere abrir. Voy a poner un poco de morado porque... Allá en cualquier sitio porque... para que salga más o menos puse ro azul también y hago un dibujo palillo de dientes no cogiendo el primero no lo cojáis, veis qué cosa más linda no, el primero no se puede coger que si quiere venir a hacer así con cuidado para que no estropea y cambiar de palillo es cosa más bonita ¿veis? esto yo no sé por qué ahí. vamos a ponerlo ahí en el medio y ya cogemos el medallón y entero la ha pillado ¿veis? Esto es lo que quería enseñaros Que me lleno Es normal que nos llenemos Que queréis poner un guante Pues poneros guantes Pero es que yo no sé trabajar con guantes Y ya está, ya esperar. Esto se tarda poco en secar Y la verdad que dura muchísimo Y además no se estropea No se va ¿Vale? Pues ya habéis visto la técnica Como habéis visto, sí se abre Eso es lo que quería que vierais bueno, pues este yo le echo el agujero en el medio, pongo una argolla de las grandes, cerramos con alicate, siempre se abre así la argolla, ¿vale? De aquí para acá, nunca así, y cerramos, esto se hace con alicate. Como está mojado, pues mira, ya le puedo poner o un cordón o un lazo, lazo de, de los totos, de las niñas, y ya tenéis un colgante tan lindo. ¿Vale? Y el pendiente, por pues, lo mismo Cogemos Ponemos, este no está terminado Ponemos, ¿dónde está el agujero? Ponemos una argolla Si es que ya no sé ni dónde está el agujero O no lo hice No, no lo hice O sí lo hice Y para un pendiente, ponéis la argolla Y ponéis esto ¿Qué manos tengo? Madre mía ¿Veis? Y ya tenéis un pendiente Y podéis hacer otro igual exactamente Otra cosa que también os digo Es lo que he hecho aquí Veía que solo quedaba blanco y negro Y un poco soso Es que tampoco quiero echarlo Lo he hecho después A ver Un poco de verde, un poco de amarillo mismo ¿Veis? Hacéis así Y deja que caiga y si queréis hacerle alguna cosita más, pues metéis otro color encima, lo movéis así, que se mezcle. Como bueno, está mojado el pendiente, tiene agua de haberlo sumergido ahí, pues metemos otra gota en el mismo sitio que hemos puesto antes, ¿veis? Para retocar, si queréis retocar. Es una técnica muy linda. Sale muy rápido. Que aquí no me ha salido rápido. Este no le puedo poner lazo, pero va a ser un, un colgante. Ya sabéis, podéis poner cordón, ¿sabéis? cordones o lazo. Normal y corriente, un lazo. Y ya tenéis un colgante. En esta ocasión, yo tenía mi cadena con la argolla. Tenéis que poner una argolla aquí para poner la cadena, argolla para poner para pillar el cierre. Y otra argolla para el cierre. En este caso, te cuatro argollas de estas. La cadena dividida por la mitad y el cierre. Luego le he puesto un, una piedra pegada. Y ya está. Como veis, estas son colores. No tengo rojo. Si hubiera habido rojo o naranja, pues tendría varios colores. El rojo con el negro estaríamos muy lindo, como yo tenía ahí. Pero eso esmalte tenía poca cantidad y la gasté. Y además era muy espeso y no se resbalaba muy bien. Como veis queda muy lindo esta técnica. Este era un botón soso, arañado, estropeado porque lo había mordido mi perro. Y lo he arreglado personalizando. Un botón. Y si es con tela, mira qué lindos quedan también. Estos son los pendientes que ya he enseñado antes el compañero está por ahí veis la técnica este parece con una carita sonriendo y este que hicimos con el marte y, y este igual el de la mariposa dejé esa ensuciada, ahora lo quito y pinté con esa técnica aquí y la mariposa las pinté por aquí, ahora quito esto porque se me ha llenado pero eso lo quito con un quita esmalte y no pasa nada y tengo que volver a pintar las mariposas las pinto porque estas formas no me terminan de gustar están como muy gordas pues la quito la retiro y ya sabéis que esta la técnica la hice por el culo y estos botones los podéis poner por los dos lados por qué porque no tiene revés ni derecho queréis ponerlo de esta forma y aquí le ponéis las piedrecitas más piedrecitas o sea podéis poner aquí y aquí piedrecitas y tenéis dos formas el botón en este caso igual Aquí la naca, pues se queda así, tan lindo. O así, como veis, es reversible. Este no, porque este no lo pinté por los dos lados, porque era un botón. Botón, y este pasa lo mismo. Puede ser amarillo con la, la, esto que hice. Os acordáis, no? Y o este, este era el que habíamos machacado. Me estoy dando cuenta que le tengo que terminar esta parte. La voy a terminar. Bueno, terminado, ¿veis? Es que no había hecho esa mitad. Ya está. Como veis queda una técnica muy linda, estoy llenando mi botón que ya tenía terminado. Esto se seca pronto, o sea que tampoco os preocupéis, esto tarda nada. Pero, si no tenéis bulla, hacéis mucho, lo dejáis y al otro día ya lo manejáis y hacéis pendientes, botones, lo que queráis. Yo este tutorial es de hacer botones con el fondo de lata. Y así un premio el que enseñaros a hacer, esto ha sido un extra, de hacer unos collares o unos pendientes Collar también puede ser con el mismo trozo de, mira qué bonito se ve por aquí, por este lado En vez de por este lado, que también está muy lindo, mira por este lado Que podéis hacer un colgante con el trozo de, de aquí lo he sacado, del lateral, no del fondo de la botella ¿Vale? el fondo de botella es ideas para botones y los laterales podéis hacer medallones y pendientes. Venga, espero que os guste, perdonad la suciedad, el desorden, pero quería terminarlo ya pronto. Porque necesitan mis compañera de bolsa tejida en manualidades para poder hacer bolsos, eh, trapillos para ponerle sus botones. Venga, hasta la próximo y muchas gracias por verme.